Te fuiste, dejaste un gran vacío dentro de nosotros La única muerte lo pido, un día nunca te olvidará Siempre vivirá en nuestros corazones Besos por el cielo aquí te extrañamos, te anhelamos todos tus hermanos En la sala te recordamos, eras un bandido desde temprano Besos por el cielo aquí te extrañamos, te anhelamos como todos tus hermanos, a vos por siempre, corte malvado, El conocido por todos lados. Todos vendió con exclusividad, Marco correrle a de libertad, para que no falte nadie para navidad. Toda la familia sobre lealtad, estamos en la sala donde venden gramos. Con todas las bandas te recordamos, con todos mis hermanos siempre cantamos. A tu nombre siempre blones quemamos, con el paso firme todos caminamos. Todos de rial nunca abandonamos. Aquí en la sala todos registramos. Se tiraba la perfe por todos los lados. En la calle se andaba a un lado. Con la glock siempre de lado. Andaba del año todo pisado Prendiendo los blones te recordamos. Aquí estamos todos tus hermanos. En el Cora por siempre te llevamos. vamos por siempre no te olvidamos. Corte malvado, te recuerda a tu hermano. Mándanos la bendición que aquí andamos. Metiendo las manos para andar bacano Fumando blones puros de dos gramos. Ey, estamos en el calentón Librando los polis, siempre la misión Somos todos te somos todos de menor Y cuide de mis familiares, ahora es que no puedo y sufre mi madre Dígale que en la caída anduvo a red y nunca fui cobarde Que yo fui un bandido, pero que mío yo nunca le fallé, yo nunca le fallé Besos para el cielo, aquí te extrañamos, te anhelamos todos tus hermanos En la sala te recordamos, era un bandido desde temprano Besos Aquí te extrañamos, te anhelamos todos tus hermanos Favo por siempre por malvado es El conocido por todos lados Hermanito favor, yo nunca te olvidaré Tírame la bendición una y otra vez Te prometo que tu te me Y en tu nombre vamos a coronar Te lo juro que fuiste haciendo una fichita Besos para el para y para mi abuelita El favorito Todas las Zara, siempre le diste el corte, man, ropa cara. Tírame la, bendi, la bendición, porque hoy yo voy para una gran misión. Siempre fuiste humilde y de buen corazón, siempre te recordaré en mi corazón. Fado, quítame del doble pantalón, que está loco por apuntarme con un cañón. Desde el cielo, tírame la bendición y protégeme de que me quieres ver en un cajón. De menor metido en la callosa, tu familia primero sobre todas las cosas. Plumazo le daba al que va mal. Un maldito peligroso en la Zara, a cualquier loco le daba el cara la vida por lo tuyo la de tu mamá. Lo fue, fui tu mío, un de verdad. La Sara es tuya y siempre lo será. Por una bala loca no te podemos tener. Un de menos se nos fue. Fabito, muerta en tu familia, siempre te va a querer. esas es que te extrañamos. Te recordamos con pistola en mano. Ayuda a todo lo tuyo. So que demente. Fuiste un hermano, un vivo, un delincuente. Esos es que te extrañamos. Te recordamos con pistola en mano. Ayuda a todo lo tuyo. So que demente. Fuiste un hermano, un vivo, un delincuente que lo pensaría, Tu primo, tu hermano te recuerdan todos los días favorito inmortal, tu luz será la que nos guía Dejaste, voy a por eso duele, tu despedida Con Tu primo Chu, que prendemos los drones Con tu primo Chinche voy pa' las misiones no las vendí pa' que no funcione Tu hermano, ancho te daña montones, Con el lagarto champiamos todos los botones De todos los para pa' las poblaciones Desde el cielo tirame las bendiciones Y tanta libertad para todos los ladrones Hey, dímelo, soy es potente Dímelo y dímelo Chinche la Lagarto, este es el Joyo Fresh, ¿eh? ¿Quién más? Oye, este Chris se viene ¿sí? Dímelo Pedro, dímelo Alan, dímelo Kevin. Dímelo Lil Lil, Barito los controles, ¿sí? hey hey, yo soy Kid Byte. Dímelo de hacer clean. Los bichotes en la casa. Cerro nadie, los bravos, de abuelos. maná. na.